Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Aquí les voy a enseñar a hacer ensambles con Fusion 360. Lo que tengo en pantalla son modelos aleatorios que están hechos de cuerpos separados. Tengo bodies separados. Los ensambles no se pueden hacer con bodies porque estos bodies pertenecen, aquí arriba en el browser vemos, al, en, al componente número 1. Esto se llama componente y el componente tiene muchos bodies. Lo que necesito es tener... ...todos estos como componentes independientes... ...para eso los voy a seleccionar todos los Bodies... ...voy a dar botón derecho... ...y Create Components from Bodies... ...ahora vean que los iconos cambiaron... ...la diferencia entre los Bodies y los componentes... ...es que los Bodies son piezas fijas... ...y para moverlas hay que poner el botón derecho y Move... ...en el caso de los componentes... ...se comportan como archivos separados después... ...de hecho cada uno de ellos se pueden estar activando... ...y se pueden guardar como archivos separados... ...ahorita voy a activar todos... Y vean que si jalo uno, todos están completamente separados. Todos son libres de moverse, porque son componentes. Lo que voy a hacer ahora es ensamblarlos. Primero, en un ensamble se debe definir qué pieza se va a mover y qué pieza va a quedar fija. En este caso, aquí quiero ensamblar este aquí adentro. Y aquí quiero colocar estas piezas una encima de otra. Y este quiero meterlo aquí. Por lo tanto, voy a comenzar con este. De estos dos, la pieza móvil es esta y la pieza fija es esta. Para fijarlos, voy a tener que seleccionar el componente... Botón derecho y Ground. Si les sale este mensaje, siempre seleccionen Capture Position. Si seleccionan Continue, se les va a regresar la posición que había. Capture Position les respeta los movimientos que ya hicieron. Vean que el iconito de aquí me aparece de que ya está fijo. En el caso de estas tres piezas, voy a fijar esta, que es el componente 6. Botón derecho, Ground. Ya quedó fijo, ya está mi iconito. Y en el caso de estos dos, este es el que voy a fijar. Componente 3, botón derecho, Ground. Ya están fijos. Estos ya, aunque los quiera jalar, no se mueven, los demás sí son libres. Ahora voy a hacer el ensamble aquí. Los ensambles se hacen con la letra J, o aquí arriba en Assemble, y Joint. Nuevamente, Capture Position. Y primero me pide que seleccione el, el elemento que se va a mover. Voy a seleccionar la esfera. Y después voy a seleccionar la parte inferior de aquí. Aquí me sale una animación de los tipos de movimientos que hay. Rígido me lo deja fijo. Revolute le da vueltas. Slider lo desliza. Cilindrical desliza y gira, pin slot me hace una ranura, un movimiento de ranura, planner se mueve libre sobre un plano y el que yo necesito en este caso es ball. Voy a dar clic ok y vean cómo ball queda, hace este movimiento. Ahora me voy a la siguiente pieza, en este caso ya tengo esta parte rígida y voy a empezar a ensamblar. Me voy a assemble, joint, capture position y voy a seleccionar. Esta cara, y me voy a anclar al centro, puede ser a cualquier punto yo quiero al centro para mejor control. Veo la cara de arriba de esta pieza, paso sobre esta cara y selecciono también el centro para que me las mande aquí. Ahorita está haciendo el bold, que es la, el movimiento que tenía previamente. Aquí yo no quiero bold, lo que voy a seleccionar en mi caso, Motion, va a ser Slider, que me permita deslizar. En este caso no quiero que se deslice en este eje, quiero que se deslice en el eje X. Ya está, voy a dar clic, OK. Y vean que ya puedo moverme, mi pieza ya se está moviendo a lo largo de este eje. Voy a volverlo a hacer, pero ahora con esta otra pieza. Letra J, Capture Position. Selecciono la parte de arriba y el centro. Y en este caso, la parte de abajo y el centro. Se ancla. Main Motion voy a dejarlo en Slider, pero el eje esta vez va a ser el eje Y. Voy clic OK. Y vean cómo mi pieza ya puede hacer estos movimientos que yo previamente le diseñé. Me voy al último. Aquí voy a darle nuevamente Assemble, Joint, Capture Position. Voy a seleccionar el cilindro por la parte... puede ser cualquiera de estas partes. a seleccionarlo por abajo. Y voy a seleccionar el cilindro por la parte de abajo. Ahorita lo que tengo es el slider. En este caso no necesito un slider porque aparte de subirse arriba y abajo quiero que gire. Entonces voy a escoger cilíndrica. Es la animación que quiero, le doy clic OK. Y con esto ya quedó. Vean, ya puedo hacer este movimiento. Para ensambles, eso es todo. Hasta la próxima.